Spike Baco. soltada en B ¡Ah! Espérate, espérate, espérate No quedan cargas en forma. Queda un enemigo ha fallado. Hay uno a la izquierda Ay. Tío, tío, tío Spike soltada en B Qué buena No piques así Ala, ala, ala <ríe> Que boba Juga Que bueno da. un enemigo Jet al hoyo A un Desapare. enemigo A alguien le sobra dinero Bienvenidos a mi mundo. ahí. Recargando. Spike SOLTADO EN B. Baja con armadas. Recargando barrera en posición. Con cuidado. Spike colocada. Enemigo al Ah, behind, behind. Muy bien, me has hecho. Cumple con tu deber. ¡Mole! Recargando. Bloqueando visión. Queda un enemigo. Solo queda un jugador. un segundo. Bloqueando. Recargando. Spike soltada en A. Muro levantado. ¡La Spike! ¡Cumple con tu deber! <risas> Baja confirmada. Recargando. Bloqueando misión. Solo queda un jugador. Queda un enemigo. Han caído tres. Behind, behind. O sea, behind a detrás. Quedan 30 segundos. en su sitio ¡Ah! ¡Ah, increíble me he entrenado bueno, para esto oh, no. tuve suerte